Miles de personas que se acercaron para ver de cerca al líder de la revolución bolivariana en contacto directo con su pueblo, gritaban consignas a favor de la enmienda constitucional al tiempo que explicaban por qué apoyar el proceso revolucionario. Por la misión, por nuestros hijos, por Venezuela, porque él ha sido un presidente excelente que nos ha ofrecido nos ha dado muchas cosas y tenemos mucho que agradecerle. Que salgamos todos a tal tiempo con y todo el mundo. Esa es la manera que le podemos dar continuidad a todos estos beneficios que nos está otorgando el presidente y tenemos que darle una continuidad porque si cambiamos otro modo de gobierno nos puede perjudicar porque muchas de nuestras misiones se van a parar. Las personas presentes durante la caravana les tocó reír, cantar y llorar de alegría al tiempo que agradecen el apoyo que ha otorgado la revolución bolivariana a los venezolanos y venezolanas. El pueblo se beneficiado mucho, manera de salud, educación, vivienda. Sigue apoyando a los pobres, porque sin él no teníamos nada. Ahora tenemos algo. Sí el futuro, hacia la enmienda constitucional, hacia la vida, hacia el futuro de nuestros padres, nuestros hijos y también el desarrollo que vamos a tener sustentable en nuestro país. El presidente del PSV y comandante de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, envió un mensaje a todo el pueblo venezolano. Esta masa tiene que ir a las mesas a votar el domingo 15 para que se convierta en victoria concreta. Eso es el reto y el desafío, todos a votar con esta misma pasión patria. ¡Vamos! Esta gran caravana de la alegría por el sí fue transmitida en directo por el satélite venezolano Simón Bolívar para llegar a todo el territorio nacional. Guanipa, La Noticia. I'm <laughs>